Muchachos, ¿qué tal? El día de hoy les voy a mostrar cómo he logrado el rango infinito en Marvel Snap. Muchachos, permítanme decirles que esta temporada para mí ha sido la más difícil de todas las temporadas que he jugado hasta el momento en Marvel Snap. Como ustedes saben, yo vengo logrando el rango 100 desde el mes de octubre, desde que salió el juego, de llegado a rango 100 sin problemas. Pero la verdad, esta temporada está súper complicada porque aquí tenemos... Ahí un, está todo plagado ahorita de mazos de Thanos y Shuri eh, ustedes mismos me, me dirán si estoy diciendo no la verdad pero casi el 80% de las partidas que he tenido en total de, durante toda esta experiencia de lograr el rango infinito me he encontrado generalmente con mazos de Thanos con mazos de Shuri y por ahí se están comenzando a ver también un poco más fuerte los mazos de Galactus el mazo que ustedes van a ver a continuación es un mazo que no tiene ninguna de esas cartas, en realidad es un mazo que tiene prácticamente cartas de serie 3 y tiene también a Kang, aquí les voy a enseñar, yo la verdad lo compré a Kang como les digo y me siento muy satisfecho también con la compra de Kang, me ha dado muy buenos resultados dentro de todas las cosas que he estado pasando y si en caso ustedes no lo tienen lo que pueden hacer es reemplazar a Cosmo por Kang y con eso tienen un mazo estándar de este mazo de acá de G Infinite Out, y van a poder también subir de rango sin problemas, este mazo de acá les puede ganar a los mazos de Shuri de, de, de, de Thanos, pero la verdad que tiene es que tiene que irte bien en los robos Tienes que sacar buen combo Y tienes que tratar de jugar también contra las adversidades De las ubicaciones, hay muchas, hay muchas cositas Ahí que hace que este mazo sea bueno Pero tienes que saber identificar Todas las oportunidades que te todas las oportunidades que te van saliendo Con las ubicaciones, con los robos O también de los momentos desfavorables Que puedes llegar a tener Todo eso tienes que saber identificarlo y sacarle provecho De todas formas para tratar de obtener la victoria En, esta, en las partidas que estés jugando con este mazo A continuación les voy a enseñar Las últimas partidas que he jugado para poder obtener el rango infinito, ustedes seguramente me van a ver bastante concentrado pero además también estoy bastante cansado muchachos, ya que el día de hoy he jugado cerca de 13 horas seguidas y eh, ha sido muy pero muy eh, muy tenso ha sido todo esto de poder subir de rangos, la verdad ha sido muy complicado, pero dentro de todo le puse bastante punche eh, le tuve mucha confianza también al mazo que estoy jugando y con eso le di para adelante pero generalmente me van a ver ustedes ahí que estoy callado y que también se me va a notar un poco cansado que ya es por la cantidad de horas acumuladas, eh, en la grabación justamente donde ustedes me van a ver jugando es porque ya estoy cargando cerca de 12 horas y media de juego o algo por el estilo entonces hay una cantidad de, de horas que tengo ahí puestas y por esa razón me van a ver un poco así, pero más que todo concéntrense o céntrense en ver las jugadas más que todo que se están que estoy haciendo ahí y eso lo que me ayudó justamente a definir de poder obtener el rango 100 así que ahora pasamos directamente a los gameplays Muy bien. Mm. A ver, a ver. No quiso hacer nada Va a tirar seguramente She-Hole con. Va a tirar probablemente She-Hole con la chica esta, man. Va a tirar She-Hole con Taskmaster seguramente. Va a tirarle Snap acá, igual. El Snap del Engaño. Vamos a ver qué haces. Si no tira aero, es una buena cosa esto, ¿eh? Pero ni siquiera tan buena cosa. Porque le está. Bueno, está usando todo. Un puntito de energía le está dando para Sunspot. Yo llego aquí a 14 y justo va a ser el punto de diferencia. Lo cual me gana. 26, ¿no? Lo otro es tirar acá. Y esto irá así. No, que en realidad esto se puede ir acá. Por si quiere jugar todo en un solo lugar. Tira aero, pierde igual. Bien, vamos, perro. Ok, vamos a poner a Sans por ahí. De repente, vamos a compartir Washington en otra cosa. Vamos a cambiar la ubicación, seguramente. Quinjet, ya este está, ¿no verdad? A ver ahí. Se complica la partida bastante acá, eh. No importa, vamos, tranquilo nomás. Vamos tranquilo. A ver qué hacemos. Va a poner todo ahí. What? Ah, ok. Mm, bueno cosa más rara ahí con lo que ha hecho él no ha movido, qué raro lo que ha hecho ahí no me lo creo, está rarísimo esto lo dejamos acá y ya con eso no deberíamos tener problemas en esa, en esa ubicación, verdad ahora va a venir el ciclado y Miércoles, eso también está complicado. Va a tirar ahí, baja y rolear todo. Baku Mindstone, ya yeah. perfecto. Tienes que salir infinito, tu viejo. Acá solamente tenemos que pasar el turno eh, Probablemente va, va a jugar algo más Mario juega todo Ya, lo bueno es que un aero ahí Ok, cazar Ay, eso no es bueno Eso no es bueno Porque ahora puede ser que tenga también Blue Marvel Wow montón de rampeo ahí 5 mm, y 3 No, tengo para sacarle 13 acá Si saca Blue Marvel me va a ganar Ok, vamos a ver Qué cosa tienes acá Vamos a tirarle Snap Porque si él hiciese aero Nada más acá pierde la partida A ver qué hace. Tiene 7 cartas en la mano. Tiene varias posibilidades ahí. Pero Blue Marvel es una posibilidad muy grande. Y con Blue Marvel podría ganarme la partida. ¿eh? No tengo forma de ganarle, creo, si tira Blue Marvel. Hay que ver qué cosa tiene. ¿eh? Se le está pensando bastante también. Porque el Shang-Chi no le serviría con el Infinite. Pero de todas maneras, Blue Marvel es mi, mi principal temor acá. Tres cartas. Ok. Antman. Spectrum. Uy, no le gano. No le gano acá. Por más que quiera, no le voy a ganar. Me faltaría una She-Hulk para poder ganar a la izquierda. Si no, no le gano. Me ha sacado sus cartas más fuertes. No. Ya yeah. Creo que al menos se puede o al menos uno se puede rendir acá Espero que sí Ríndete, gracias Ya, yeah, al menos acá perdimos un punto cubo Nada más, menos mal Esto por acá, supongo. Oh my god, ok. Hay una forma de salvarlos. Me gusta esto que sea más robotcito para poder jugar algo. A ver qué vas a hacer acá. más o de descarte. Parece bot. Parece bot. Se movió. Muy bien. Movió el crawler. Electra no puede hacer nada. Ángela queda ahí. Perfecto. ya che, madre, Igual me preocupa la... Vamos a darle nomás. Ahí. Dime que vas a jugar en otro lado A ver, bien yeah. A ver, ¿qué vas a hacer? Se regresa la chica Claro Se puede ganar si pongo esto acá Tiene cinco cartas. No, bueno, igual vamos a saber qué cosa tiene. Vamos a ver qué cosa tiene acá. Me va a jugar. Generalmente juegan una carta. Vamos a ver qué va a hacer. Está pensando bastante ahí, eh. Ya no sé si es bote esto ya. Dos cartas. Bishop y Sentinel. Aparentemente no debería poder ganar así. Aparentemente no debería poder ganar. ¿No sería mejor asegurar las ubicaciones que ya tengo ganadas? Hacer esto tal vez... Vamos, toma perro. Vamos ahí, perro. Uff, ya ese era el todo nada, ya viejo. Ya, ya era el todo nada. Ya, vamos, perro. Ya quería. <ríe> no tenía que llegar a rango 100, viejo. y estaba al tope, la verdad. Ya, pero bueno, muchachos. Aquí estamos en el rango 105, como saben el nuevo sistema del juego es así, eh, ya tenemos todas las recompensas por reclamar. Ha sido, este meta ha sido uno de los más difíciles la verdad porque está bastante asentado el mazo de Thanos y Shuri y, y mucha gente los tiene ambos mazos y lo han, o sea mucha gente también lo sabe jugar muy bien y es muy difícil ganarle con este mazo que estoy jugando acá. He jugado toda la season prácticamente, literal he jugado casi toda la season con este mazo, creo que han sido como 8 días me parece ya desde, desde la fecha que salió la nueva temporada y no he descansado, he estado jugando siempre con este mazo y este mazo sin tener cartas como Thanos o como Galactus o como este, o Shuri ¿no? o como otra alguna otra carta de repente por ahí que me estoy olvidando o, o Sabu de repente que son cartas ahorita de, de pases de temporada. Sin nada de eso muchachos he podido obtener el rango 100 pero le he sufrido un montón, el meta está bien complicado, miren he estado cerca de no sé 12 horas o algo así rankeando, es más eh, omití hacer el stream el día de hoy porque estaba cerca de llegar a rango 100 y bajé dos rangos incluso, estaba en rango 99 y nuevamente bajé dos veces bajé a rango 97. Y ustedes no saben el bajón que, que pasa cuando, ¿no? Cuando estás tan cerca y luego baja, ¿no? Pero bueno, igual a reponerse y a seguir subiendo y eso me tomó nuevamente bastantes horitas para poder seguir, para poder escalar. Incluso hay un momento en el día donde me quedé en rango 96 como cerca de 3 horas. O sea, ahí ni subía, bajaba, subía, bajaba y me mantenía en el rango 96. Y recién ahora, ¿no? En esta partida, al menos esta última partida, me han regalado un bot viejo para poder ya sacarle el provecho. Pero eh, claro que uno tiene que saber reconocer también. Cuando es un bot y más o menos tienes que saber También en qué momento tienes que arriesgar Y snapear también Para poder jugártela todo por el todo con el bot no Como ustedes han visto Kanj acá tiene un problema yo he comprado a Khan y me siento contento. No me arrepiento de haber comprado a Khan. Lo que sucede ahorita es que en el juego hay un bus con Can Que a la hora que tú lo lanzas funciona, retrocede el tiempo. Pero el problema es que a veces se te rompe la partida. Al menos en mi caso las veces que se me ha roto la partida. Que han sido en total tres veces me parece todas estas 12 horas de juego. Han sido justo cuando estaba perdiendo. Así que lo que hice rápidamente era entrar al juego y, y rendirme. O sea en lo que me salía la pantalla le daba clic a rendirse. Y con eso me salía el juego. Justo ustedes lo van a poder ver ahora en en este video van a poder ver esa, esa interacción justamente que hay. Que eso espero que lo puedan arreglar. Y bueno, luego lo otro con Kang. Es que, es que si te toca también algún bot. Como ustedes se habrán dado cuenta en este último bot. Es que el bot juega de forma distinta. Eh, cuando tiré Kang. La jugada original del bot eran dos cartas. Y luego cuando jugué Kang. Eh, cuando, ya no, cuando ya se retrocedió el tiempo. y Ya hice mi jugada. El bot sacó otra carta. Sacó una América Chávez. En lugar de haber sacado Bishop. Y no recuerdo ahorita otra carta que sacó. Pero... Como ustedes pueden ver, eh, Kang no, no te asegura la partida. Lo único que hace es asegurarte de si es que de que pierdas la menor cantidad de cubos posibles por partida. En este caso, no que pierdas un cubo en lugar de dos o que pierdas cuatro cubos en lugar de ocho. O sea, más que todo, Kang te trata de decir, mira, ve, esto es lo que tiene tu oponente y esto de repente es con lo que puedes pelear o mejor es que te retires. Entonces tú ya tienes una decisión más clara de lo que tienes que hacer ahí. Entonces, Kang no es que sea la última maravilla del mundo, es un una carta que ni creo que la vayan a nerfear tampoco, es una carta que no te asegura, no te garantiza la partida, lo que te lo que sí te puede garantizar es que pierdas menos cubos de los que ibas a perder, lo cual a mí me estoy totalmente satisfecho porque es una gran función que tiene Kang aquí. A veces incluso he hecho los snaps también cuando he lanzado Kang y como se reinicia, como ustedes saben, el snap el snap desaparece, entonces gracias a eso también he ganado un par de un par de cubos así, me he ganado me no, se sé, me ha ganado varias partidas como unas, no sé, 10 partidas dale donde hecho snap con Kang, y ahí he podido el, el oponente se rendía y me daba un cubo o me daba dos cubos a veces dependiendo si yo si anteriormente o previamente el oponente había hecho snap entonces todo eso eh, suma en que can digamos se mantiene como una carta para mí bastante estable yo pensaba que iba a ser más roto can según el vídeo que había hecho antes pero eh, dentro de todo el reemplazo de cosmo por can hay momentos donde can la verdad no me ha servido nada o sea, he lanzado can la verdad y el oponente podía cambiar totalmente su jugada también lo otro que le Aconsejo, muchachos, es no hacer snap cuando tiran Khan. A veces funciona. Eh, ahora ya la gente sabe más jugar alrededor de Khan con el tema de los snaps. Este mentiroso se podría decir. Entonces, ¿qué pasa? ya cuando ellos saben de que tú tiraste snap a pesar de que estés perdiendo es porque seguramente tienes can. entonces muchos de ellos a veces te ponen, te juegan unas cartas distintas a las que van a jugar en el turno cuando ya no lances can. entonces ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora? justamente eh, cuando lanzo can ya no hago snap, entonces el oponente piensa que es la jugada real que voy a hacer entonces ellos sacan su mejor jugada y así hay un margen de error más pequeño de que, eh, de que ellos puedan lanzarte cartas diferentes, sino que ahora tú ya puedes ver las cartas cartas que ellos realmente pensaban jugar y vas a ver la verdad en tu, en la mesa, no entonces con eso ya vas a poder tomar una mejor decisión, al menos para los que estén jugando Khan o para los que quieran comprar Khan no es una carta perfecta, no es una carta que les, que les va a hacer subir de rangos rápidos, en realidad es una carta que he tenido muchas dificultades igual para subir eh, este rango de acá ahora, ¿tiene más valor que Cosmo? si, sí, yo he reemplazado a Cosmo por Khan acá y la verdad si sí, tiene más valor que Cosmo en muchas partidas se podría decir que Cosmo no era una carta que me hubiese ayudó bastante tampoco, ya que generalmente Me he enfrentado con mazos de Shuri, Thanos Y la verdad, hay en muchas situaciones Cosmo no me hubiese ayudado ahí Pero Khan eh, definitivamente sí me ha ayudado también bastante a ir Subiendo, a ir perdiendo de a poquito, ir tratando De maximizar mis, eh, en este caso Mis victorias, y pues bueno Los quería dejar con eso, porque la verdad Es un mazo, este mazo de acá Es un mazo, creo que yo, bastante Accesible, eh, por can solamente reemplacen A Cosmo, y seguramente también Les va a servir bastante para que puedan ir subiendo las partidas. Yo eh, vamos a hacer esto, muchachos, porque ahorita eh, ya como he llegado a rango 100 por fin. Como les digo, este mete está bastante difícil. Lo vamos a reclamar todo una vez acá. Vamos a reclamar todas las recompensas aquí con ustedes. Y vamos a ver qué cosa va a salir ahora, ¿sí? Qué variante misteriosa es la que va a salir. Acá tenemos los créditos. Ahorita voy a reclamar la variante al final, un ratito. Vamos a reclamar aquí el oro. Vamos a reclamar el avatar. Otra vez los créditos acá. Vamos a reclamar el dorso. Que la verdad mi el dorso no me llama la atención, muchachos. Es un dorso muy común, se le ve. El dorso rojo del pase temporal. Lo veo más bonito que este dorso de acá. O si me hablas del dorso de rango infinito... Prefiero mil veces el dorso de Kang, ¿no? El del... De, de, justamente el del viajero del tiempo. Y ahora vamos por fin con nuestra variante misteriosa. Por favor, ¡que toque algo bueno! Y toca Pixel, viejo. Que ya no importa. Un Heli Carrera ahí ya. Pues bueno. La vez pasada sí me dio una muy buena variante. Pero esta vez sí me ha dado una... Me ha dado cualquier cosa, viejo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Así es la vida a veces en Marvel Snap. A veces el juego te trata así... Pero eh, dentro de todo ya estoy satisfecho muchachos porque he llegado a mi rango 100 y con eso ya puedo jugar tranquilo y probar otros mazos también. Y ya no voy a estar pues eh, con esto, con esta presión de querer subir y quedarme cerca a veces, ¿no? Entonces vamos avanzando bien. Eh, vénganse al stream si gustan. Estoy de lunes a viernes siempre por las noches haciendo transmisiones en vivo y ahí voy a estar ya probando otros mazos ya que llego a rango 100. Y como les digo, este masito de acá tiene muchos puntos o muchos ángulos positivos. Eh, tiene muchas salidas estratégicas. Tiene para variar bastante, ahí el turno con Magic a veces se vuelve muy fuerte, si tienes a Munger y, clonas, y llegaste a clonar a She-Hulk y tienes justo, justo también a Infinite en la mano, vas a tener una salida bastante fuerte en turno 7, son cosas que uno ya lo va a ir viendo conforme va jugando este mazo, pero yo que no tengo Thanos si no tengo Galactus, este mazo para mí ha sido una gran alternativa ahorita para poder eh, subir de rangos y sobre todo el día de hoy que ya me propuse estas 12-13 horas que he jugado, he estado más o menos mira, desde rango 96 por ahí más o menos he comenzado y me ha tomado bastante tiempo llegar y es porque mayormente me he encontrado con mazos de Thanos y mazos de Shuri muchachos, Thanos y Shuri hay pero por montón, o sea prácticamente el 80% del meta, de la gente que me he enfrentado el día de hoy es, es Thanos y Shuri, no más por ahí te encuentras ceras controles o por ahí algunas cositas distintas pero 80% Thanos y Shuri bien difícil poder a veces ganarle esos mazos cuando también todo, le salen todos los robos y tal, pero bueno, ya saben ahí está el extracto, ahí les, les voy a les he dejado la gameplay de todas maneras para que lo disfruten recién acabo de terminar la partida, les estoy hablando todo esto prácticamente en fresco eh, estoy contento porque nuevamente y es otra season más que estoy llegando a rango 100 pero nuevamente muchachos, cada vez se hace más complicado, cada vez se hace más difícil, ojalá que este parche que venga puedan hacer algo también los de Second Dinner para que puedan equilibrar un poquito las cosas y que no todo sea ver Bertanos y Shuri en estos momentos porque está bien bien bien complicado la verdad eh, poder eh, ganarles a esos mazos, si es que no tienes uno de ellos, creo yo se hace un poco complicado eh, con este mazo, como les digo, les puede ir muy bien, es cuestión de que le tiren bastante tiempo de práctica y van a ver que ustedes lo van a conseguir, así que muchachos, ya saben los espero en stream, los veo allí un abrazo para ti